Esta CELAC social que quedó ayer constituida con más de 300 organizaciones de los 33 países que integran la CELAC, es un respaldo a esta instancia institucional de unidad de los gobiernos sin la injerencia de Estados Unidos. Este es el puntapié que le, eh, deseamos para pedirle a los presidentes que los movimientos sociales, movimientos sindicales y todo el pueblo sea escuchado en las decisiones que ellos van a, a, a tomar. Les comento que se redigió a partir de la CELAC Social, será entre hoy para los presidentes, para que se transforme realmente en un espacio definitivo. Dos movimientos sociales y sindicales perante hacia la que oficial. Venimos en una América o en, una, en la región con momentos difíciles. No solo porque hace unos días le quisieron hacer un golpe de Estado a Lula, también intentaron asesinar a Francia, la vicepresidenta de Colombia. No solo lo que está pasando en Perú con miles de, más de 60 compañeros asesinados en mano de Dina. Digamos, son situaciones complejas y no, que no son casualidades, digamos. Y para nosotros, en cuanto pueblo brasileño, es muy importante sí, recibir la solidaridad y también prestar solidaridad a aquellos pueblos como Perú, como Venezuela, eh, como Haití, que han sufrido mucho con los ataques del capitalismo, del imperialismo y de la extrema derecha en especial. Después de la muerte de nuestro presidente, Ariel Aguirre, se asumió el poder. para representarnos acá. No nos representa, no puede quedar acá, Bien. porque acá estamos luchando para un Haití libre y soberano. Necesitamos terminar con, con esta derecha fascista que alienta la violencia y el crimen. Necesitamos que nuestro territorio sea territorio de paz, de justicia y de integración. Y eso es lo que alentamos la multiplicidad de organizaciones sociales, sindicales, originarias y partidos políticos que formamos parte de la CELAC social.